Operar sistemas digitales y de información implica la interacción con dispositivos de diversas características y alcances. Unos de orden central, como las computadoras de escritorio, los teléfonos inteligentes, las tabletas o inclusive los cajeros o kioscos de información. Y otros de carácter periférico, que deben conectarse a los dispositivos principales para ampliar sus funciones. En el contexto escolar, dominar dispositivos digitales Implica la operación de computadoras, tabletas, teléfonos inteligentes, proyectores o pizarras digitales a través de la interacción física con elementos del equipo como botones, indicadores de luz y teclas o con elementos digitales propios de sistemas operativos como Windows, Linux, OSX, iOS o Android. Es imposible negar que el teléfono inteligente ha revolucionado tanto la manera en que los docentes interactuamos entre nosotros como la forma en que hoy día accedemos a la información y realizamos algunas tareas cotidianas. Con el teléfono inteligente podemos registrar fotografías o videos de los eventos académicos, así como de los productos de los estudiantes y de espacios escolares o extraescolares, que podemos emplear para enriquecer la clase. También es común emplearlo como una grabadora de audio o reproductor de música, así como para registrar algunas notas y compartirlas por mensaje de texto.